Vladimir Paula, que tiene amable Aristi Castro, prácticamente el dueño de Higüey, creo que hasta de la Virgen de Altagracia. Adelante, Vladimir. Cobertura total en este desde el Congreso de la República Dominicana, rendición de cuentas el día de hoy, el discurso del mandatario el ante la, de la Nación, en de la Nación un momento un día un son amable de la familia Uruguay, que para el país, el poder de un momento difícil de, de nada de eso es me hecho que, que el, se exploró es la iglesia de Santa Bárbara en paz es lo que pasó en el rito de la democracia un hecho que nunca había pasado en el pasado pasado año 1904 cuando se suponieron las elecciones y obviamente sorprendió a todos y nos afecta a todos. ¿Entiende usted de que se necesita una explicación exacta de lo que ocurrió? No, pero ya los organismos ya el Poder Ejecutivo solicitó, bien, que, bien, solicitó bien. que la propia Junta Central Electoral solicitara en la investigación y que debe profundizarse, esclarecerse precisamente para determinar qué fue lo que pasó porque desde la noche anterior Senador, dentro de los principales temas, ¿cuál piensa usted que debe de ser el principal en el día de hoy que debe de dar? Ya eso yo lo no puedo pensar por no mente del presidente, tengo que esperar que. Muchísimas gracias, senador amable Aristi Castro. Ya ustedes escucharon eh, parte ¿verdad? de sus expectativas y de su parecer, su posición sobre los pronunciamientos que pueda emitir en el día de hoy Danilo Medina. Es todo por el momento. Vuelvo con ustedes a Vladimir Paula directamente desde el Congreso de la República Dominicana. Recordarle que estamos a través del canal 10 de Teleoperadora del Nordeste Telenor y del 310 en HD. Regresamos al panel con Amado José Rosa y Rita Guzmán.